traccionando a ah, cosas raras. Y mensaje importante. las ¿sí? citas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que bien. Mensaje importante. Quiero estar bien, con calma, parcialmente, voy a subir vídeos. No como antes, pero sí de vez en cuando. Pero es porque... Porque a lo mejor me apetece subir O porque no me apetece Que hacer cosas sin, sin motivación No tiene ningún sentido para mí, ¿vale? Cuando tenga ganas De grabar y de hacer vídeos y todo Lo haré Cuando no, pues no lo voy a hacer Quiero recibir tu apoyo, ¿vale? Si es que realmente quieres que siga aquí Si realmente te gusta como soy Si te gusta lo que hago, ¿vale? O sea, porque eso... Me ayuda. Vamos a reaccionar a cosas raras, ¿vale? Eh, tú imagínate que te vas a un baño público y te encuentras con esto. ¿Me podrías explicar cómo vas a hacer el... popo? O... Oh, espérate, que no tiene capa. ¡No tiran de la cadena! ¡Serco cochinos Por favor, tiran de la cadena, hombre. ¿Me podrías explicar la función de este paso de cebra? Porque no tiene ningún sentido. Así, así, luego gira para allá, luego gira para allá, luego gira para allá. Y las dos últimas líneas son así. Imagínate vas al un de leche, te vas para tu casa vas al día siguiente a desayunar coges una taza que, habías, que te habían entregado, abres porque te da pereza abrir el regalo un momento lo abres al día siguiente en tu casa tranquilamente abres todo de golpe y resulta que el que te ha regalado la taza te ha troleado y te ha regalado esa taza la leche esa que no sé es si es leche un fumo a este señor no le enseñaron a cortar pasteles La línea, la línea, de cómo cortar el pastel Y no está cortando el pastel Mira, mira, cuchillo, mira Te lo señalo con el dedo, pero yo te lo señalo O sea, en la edición te lo señalaré ampliando Y yo aquí lo señalo con el dedo ¿Me has entendido? No me has entendido, ¿verdad? Bueno, no pasa No tiene sentido ¿Es ¿Qué fue primero, el muro o los asientos? Y yo te respondo Pues no tengo ni idea Si tú vas a un sitio, a un cine, a un teatro a un espectáculo, no pones un muro delante del asiento. No pones una no, puerta, no pones nada. Porque tienes que ver lo que hay detrás y si pones un muro no se ve. ¿eh? Y seguramente que esta zona sea la zona VIP y te cobren más de lo que tendrían que cobrar, ¿sabes? Zona VIP. Y eso es que bien para zona VIP. Llegas al sitio, te sientas, ¿eh? miras para adelante y te encuentras un muro de 20 metros imagínate que quieres comprarte una casa un apartamento de esos que dices ostras, quiero un piso de esos que arriba en el ático hay una piscina así todo cool, todo guay todo ahí americano te enseñan el piso vas al apartamento te dicen vamos para allá vamos tú dices quiero ir a la parte de arriba donde está la piscina te vas para arriba y cuando vas a abrir la puerta, que no hay, llegas a la puerta, detrás de la puerta, se supone que están las escaleras para ir para arriba y llegar a la, a la cocina, no, a la piscina, todo oscuro y todo guay, todo qué, ¿qué pasa, tronco? Sí. Las escaleras están en el aire, porque están en el aire, ya me tú que aguanta esto, no hay puerta y no hay ventana. Ya me dirás tú, Cómo voy a subir a la piscina, se me, se me voy a ir. ¿Cómo voy a la piscina. Además, ¿cómo se aguanta la escalera? Por una tubería. Por una tubería. Porque hay ahí una tubería que parece que está aguantando la escalera. Y no creo que esté aguantando nada porque... ¿Qué está haciendo esto? Aparte, la escalera, por lo que estoy viendo, no llega a ningún lado. O sea, que me han engañado encima porque no hay piscina. ¿Por qué tú subes? Y te encuentras a la piscina, pero aquí tú subes y te encuentras una red, no tiene sentido ninguna Esto pasa, ¿sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa? Porque, eh, así, ah, porque la gente soluciona las cosas con cinta aislante a todo. Este chaval ha dicho, hmm, está rota la carretera, ¿cómo la puedo arreglar? Ah, la a ver, el consejo a aquel que me dijeron que la de Islandia iba muy bien para todo. No sé si te acuerdas este eh, juego. Imagínate eh, que tú estás dibujando. Al día siguiente dices, vamos a jugar. Te encuentras el dibujo y un agujero. Porque imagínate que tú tiras la pelota y más, imagínate, ¿eh? ya piedra, te cae la piedra en el agujero. Y hay gente que... que... Con tal de, de jugar y ganar y decir soy el mejor del mundo, pues seguro que se mete en el agujero y va en busca de la piedra. Y luego va a coger la piedra, sale del agujero y ya la han tapado y se ha quedado bajo tierra. Eso te pasa por ir a por la piedra. Hombre. Bueno, lo mismo de antes, pero en vez de ir a la ventana estar torcida, esta no tiene ventana. ¿Tú dices, oye, este piso tiene balcón? Tienen una zona de terraza amplia y dice, sí, sí, acompáñame, acompáñame tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Y En no la ventana O sea, y, y tú le preguntas ¿Pero no me había dicho usted que aquí había un balcón? Y el señor, muy amable, te dice No, si sí, si sí está, pero detrás de la pared Pues adiós Y te vas Porque ¿para qué quieres tú? Un piso sin ventana ¿Me ha entendido? Ah, y te dejo por aquí algún vídeo o algo por ahí para que te suscribas y hagas esas cosas raras, ¿no? ¡Adiós!